Wilkie Collins. En su libro, Una cama demasiado rara, trata el tema de la ludopatía. El protagonista, al concluir la historia, decide no volver a jugar jamás. La ludopatía o juego patológico constituye un trastorno psicológico que se encuadra dentro del grupo de los trastornos del control de los impulsos teniendo todos ellos como característica nuclear la dificultad para resistirse a un impulso, en este caso, hacia la conducta del juego. Pero el protagonista del cuento Una cama sumamente rara aprende en el desenlace de esta historia, que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. Una cama sumamente rara. Un cuento de William Wilkie Collins. Poco después de haber terminado mi educación en el instituto donde cursé mis estudios, pasé una larga temporada en París en compañía de otro inglés amigo mío. Ambos éramos jóvenes y llevábamos creo yo, una vida bastante desordenada en la deliciosa ciudad de nuestras andanzas. Una noche nos hallábamos completamente ociosos en las cercanías del Palace Royal, sin decidirnos sobre cuál iba a ser nuestra próxima aventura. Mi amigo propuso que fuéramos al Frascati, pero la idea no fue de mi agrado. Me sabía yo de memoria el frascati. Como dicen los franceses, allí había perdido y ganado por mero pasatiempo buen número de monedas de veinticinco francos. Hasta que la cosa empezó a aburrirme y acabé sintiéndome completamente hastiado del tétrico ceremonial que suele reinar en esas anomalías de la sociedad, que se llaman «una respetable casa de juego». «Por el amor de Dios», le dije a mi amigo, «vámonos a algún auténtico hogarito de fronteras y pelagatos, sin ningún falso decorado de distinción supuesta, algo que sea muy distinto del elegante frascati, donde se admita a la gente de chaqueta raída y hasta sin chaqueta». «Muy bien», replicó mi amigo. —Y no es necesario alejarnos del Palace Royal para dar con la gente que buscas. Ahí la tenemos delante de nosotros. Ese es un establecimiento tan desastrado según todas las referencias como el que más. Y al cabo de un minuto habíamos llegado a la puerta de la casa y penetrábamos en ella. Cuando hubimos subido la escalera y dejado nuestros sombreros y bastones en manos del portero, se nos hizo pasar al salón principal. No había mucha gente, pero las pocas personas que se levantaron los ojos hacia nosotros cuando entramos, todas ellas eran prototipos, lamentablemente auténticos, de su clase social. Habíamos venido a contemplar un mundo picaresco, pero lo que teníamos delante era algo peor. La granujería ofrece también aspectos cómicos más o menos acusados, y allí solo había tragedia, una tragedia irremediable. En la habitación reinaba un horrible silencio. Aquel joven, delgado, huraño, desmelenado, cuyos ojos hundidos espían con dureza los naipes, no decía una palabra. Aquel otro jugador gordo, carrilludo, granugiento, que apuntaba en su cartón con incansable perseverancia todas las jugadas, tampoco decía nada. Y aquel anciano sucio y arrugado, de ojos de buitre y roto paleteo, que, habiendo perdido hasta el último céntimo, Seguía mirando el juego con desesperación y sin la posibilidad de volver a jugar. No despegaba a sí mismo los labios. La misma voz, ronca del croupier, sonaba en hueco en la atmósfera de aquella estancia. Yo había ido allí a reírme, pero el espectáculo que tenía ante mis ojos era para echarse a llorar. Pronto experimenté la necesidad de hacer algo por librarme de la profunda depresión que empezaba a infadirme. Desgraciadamente hice lo que tenía más a mano. Me dirigí a la mesa y me puse a jugar. Para colmo de males, según se verá, gané enseguida de un modo prodigioso, increíble, a tal paso que los jugadores se agolparon a mi lado y, contemplando mis puestas con ojos hambrientos y supersticiosos, Susurraban que el inglés iba a hacer saltar la banca. Se jugaba a Ruchet nord Le había jugado en todas las ciudades de Europa sin tomarme la cosa muy a pecho ni sentir el menor deseo de estudiar la teoría de las probabilidades, piedra filosofal de todo jugador. Y es que, en el estricto significado de la palabra, yo, jugador, Nunca lo fui. No me sentía corroído por la pasión del juego, por el juego. Jugaba para divertirme. Nunca me vi reducido a hacerlo por necesidad, porque no sabía que era carecer de dinero y tampoco había hecho del juego una práctica tan continua que llegara a perder más de lo que podía o ganar más de lo que fríamente metía luego en mi bolsillo, sin que mi suerte me hiciera perder la cabeza. En una palabra, hasta entonces había frecuentado a los garitos del mismo modo que frecuentaba los salones de baile y las óperas, porque yo me divertía y no sabía dar mejor empleo a mis ocios. Pero en aquella ocasión la cosa varió. Entonces, por primera vez experimenté en toda su realidad la pasión del juego. Al principio mi éxito me dejó desconcertado, y luego me intoxicó en el más estricto sentido de la palabra. Aunque parezca increíble, es, sin embargo, la pura verdad que solo perdía cuando intentaba estimar las probabilidades y ponía cuidado en el juego. Cuando lo dejaba todo en manos de la suerte, iba aumentando el valor de las apuestas, sin ningún miramiento o consideración, era seguro que iba a ganar, pese a toda razonable probabilidad de parte de la banca. Algunos de los presentes comenzaron a aventurar confiadamente su dinero en mi color, pero bien pronto fui aumentando mis apuestas, hasta que alcanzaron sumas que nadie se atrevía a arriesgar. Uno tras otro los puntos fueron abandonando la mesa y contemplando mi juego sin respirar siquiera. A medida que el tiempo iba transcurriendo, subieron gradualmente en importancia las cantidades que yo apostaba y seguí también ganando. El nerviosismo que reinaba en la sala llegó al colmo. El silencio era tan solo interrumpido por un coro de juramentos y exclamaciones, murmurados en voz profunda y en diversas lenguas, y cada vez que el oro era empujado hacia mí. El ante entonces imperturbable Couprier arrojó al suelo la raqueta con gesto muy francés, de vehemente asombro. Solo uno de los presentes conservaba su serenidad ante el éxito que yo obtenía. Esta persona era mi amigo. Vino a mi lado y, en voz baja, en inglés, me rogó que saliera de aquel lugar dándome por satisfecho con lo que ya había ganado. Debo hacerle justicia de consignar que, repitió sus advertencias y súplicas varias veces, y que solamente se resignó a dejarme y abandonar el local cuando yo, completamente ebrio por la pasión del juego, hube rehusado su consejo en tales términos que se le hizo imposible volver a repetirlo. Poco después que se hubo marchado, una voz enronquecida exclamó a mi espalda. Permítame, caballero, permítame que coloque en su debido lugar los napoleones que se le han caído a usted. ¡Qué buena suerte, caballero! Le doy mi palabra de honor en calidad de antiguo militar de que, en el curso de mi larga experiencia de estas cosas, jamás vi suerte como la suya, jamás. Prosiga, caballero, prosiga sin miedo y haga saltar la banca. Volví la cabeza y hallé ante mí, inclinándose y sonriéndome con ceremoniosa urbanidad, a un hombre alto, con un gabán raído lleno de galones. De estar yo cabal, su persona no hubiera dejado de parecerme un ejemplar de veterano bastante sospechoso. Tenía ojos saltones e inyectados de sangre, mostachos sucios, nariz quebrada. Su voz vibraba con dejo cuartelario y eran sus manos las más sucias que he visto en mi vida, incluso en Francia. Tales características personales no despertaron, sin embargo, la menor repulsión en mí, en mi loco y atolondrado triunfo, dispuesto estaba a fraternizar con cualquiera que me animase a continuar jugando. Acepté el polvo de rapé que el antiguo soldado me ofrecía, le di una palmadita en el hombro y le aseguré que era el tipo más honrado del mundo, la más gloriosa reliquia de la Gran Armée, con que yo hubiese jamás tropezado. ¡Adelante! exclamaba el militar, dando papirotes con los dedos en un rapto de entusiasmo. ¡Adelante, adelante, a ganar! ¡A hacer saltar la banca! —¡Mi querido camarada inglés! ¡A hacer saltar la banca! Seguí jugando con el empuje que, al cabo de otro cuarto de hora el croupier, exclamó. —¡Caballeros! ¡La banca interrumpe su juego por esta noche! Todos los billetes y el oro que había formado parte de la susodicha banca los tenía yo. Ahora, hacinados bajo mis manos todo el capital flotante del garito, aguardando el momento en que yo lo metiera en mis bolsillos. Caballero, envuelva el dinero en su pañuelo de bolsillo, me dijo el viejo soldado mientras yo, aturdido, hundía las manos en aquel montón de oro. Envuélvalo como nosotros hacíamos con el resto de la comida en la gran armée. Sus ganancias pesan demasiado para caber en ningún bolsillo del pantalón, por bien cosido que esté. Eso, eso es. Envuélvalo todo. Los billetes con el resto. Aguarde. Otro Napoleón por los suelos. Ahora, caballero, dos nudos dobles y bien fuertes. A cada lado, con su permiso de usted. Y el dinero está a buen recaudo. Tóquelo, tóquelo usted, hombre afortunado. Duro y redondo como una bala de cañón. ¡Ah! ¡Va! Si nos hubiesen disparado tales balas en Austerlitz, Si nos las hubiesen disparado. ¿Y ahora, qué otra cosa le queda por hacer al antiguo granadero, al ex bravo del ejército francés? Simplemente aconsejar a mi estimado amigo inglés que bebamos una botella de champán y brindemos por la diosa fortuna en espumosos vasos antes de separarnos. Excelente veterano, viejo y obsequioso granadero, champán, pues no faltaba más. Un brindis inglés por el viejo soldado, hurra, hurra. Otro brindis por la diosa Fortuna, hurra, hurra, hurra. Bravo por el inglés, el amable y generoso inglés en cuyas venas circula la sangre de Francia. ¿Otro vaso? Ah, va, la botella está vacía. Lo mismo da. Yo, el viejo soldado, encargo otra, y con media libra de bombones. No, no, mi heroico amigo. Veterano granadero, eso jamás. Su botella es la última. Esta corre de mi cuenta, mire. Va de Brindis por el ejército francés, por Napoleón el Grande, por los presentes, por el croupier, y por su honrada esposa e hijas, si las tiene, por las señoras en general, por todo el mundo. Habíamos vaciado ya nuestra segunda botella y estaba yo como si hubiese tragado fuego líquido. Mi cerebro parecía en llamas. Jamás ningún exceso en la bebida había producido en mí tal efecto. ¿Sería tal vez que el estimulante venía a actuar sobre mi sistema nervioso ya sobreexcitado? ¿Estaría especialmente revuelto mi estómago? ¿O es que el champán era extraordinariamente fuerte? Mi querido héroe, grité loco de alegría, me quemo. ¿Qué tal sigue usted? Me ha prendido fuego. Oye, mi héroe de Austerlitz, bebamos una tercera botella de champán para apagar las llamas. El veterano meneó la cabeza y revolvió de tal modo sus altones ojos que me pareció que iban a salirse desde las órbitas. Apoyó el índice en su rota nariz y exclamó con voz solemne «¡Café!» e inmediatamente se metió en el interior de la casa. La palabra que acababa de pronunciar el excéntrico veterano pareció ejercer un mágico efecto en el resto de los concurrentes. De común acuerdo se levantaron para irse. Probablemente habían esperado aprovecharse de mi embriaguez, pero, oliendo que mi nuevo amigo estaba benévolamente decidido a evitar que acabase de embriagarme, habrían perdido toda esperanza de cobrar... Al socaire de mis ganancias, sea cual fuese el motivo, el caso fue que se marcharon en masa. Y cuando el viejo soldado volvió y se hubo sentado de nuevo a la mesa delante de mí, no había en la habitación más personas que nosotros dos. En una especie de recibidor contiguo el curupier estaba cenando en la más completa soledad, Ahora el silencio era todavía más impresionante. Un súbito cambio se había operado también en el aspecto del valiente. Había adoptado un empaque sobremanera solemne. Y cuando volvió a dirigirme la palabra, no adornaba ya sus palabras con juramentos, ni las subrayaba con gestos, ni las enriquecía con apóstrofes o exclamaciones. Oiga, querido amigo, Dijo en tono misterioso y confidencial. Oiga el consejo de un viejo soldado. He hablado con la patrona, una buena mujer, y que guisa como los ángeles, y le he hecho ver la conveniencia de que nos salga un café particularmente fuerte y aromático. Bébase el café para que se le quite esa poca exaltación que todavía siente antes de pensar en irse a su casa. Debe usted hacerlo, mi buen amigo. Teniendo que llevarse esta noche tanto dinero, es para usted un sagrado deber estar en posesión de sus sentidos. El hecho de que haya ganado una cantidad enorme no ha pasado por alto a varios caballeros de los que aquí estaban. Son personas honradas y excelentes, según cómo se mire la cosa, pero son gente terrible que tiene sus debilidades. —No debo decir más, ¿verdad? Usted me comprende. —Veamos, pues. ¿Qué debe usted hacer? Mande por un cabriolet cuando ya se sienta mejor y al subir echa usted las cortinillas y le dice al cochero que le lleve a su casa por calles anchas y bien iluminadas. Hágalo así y usted y su dinero estarán a salvo. Hágalo y mañana agradecerá a un viejo soldado el haberle dado este honrado consejo. Apenas el exvaliente había terminado su discurso en un tono francamente lacrimoso, nos llegó el café, servido en dos tazas. Mi atento amigo me entregó una de ellas haciendo una profunda inclinación. Como si tuviera la boca seca, me bebí de un trago el contenido de la taza, Casi al instante me sobrecogió un ataque de vértigo y me sentí mucho peor que antes. A mi alrededor la habitación daba vueltas y más vueltas y el veterano parecía ir brincando ante mis ojos a lapsos regulares arriba y abajo como el pistón de una máquina de vapor. Los oídos me silbaban con tal violencia que estaba completamente aturdido Tenía una sensación de abatimiento profundo, de impotencia e idiotez. Me levanté de la silla y tuve que apoyarme en la mesa para no perder el equilibrio. Por fin logré balbucir que me encontraba muy mal, tanto que no sabía cómo podría llegar a mi casa. «Mi querido amigo», contestó el veterano, y su voz parecía fluctuar también a saltos a medida que iba hablando, mi querido amigo, sería locura marcharse en el estado en que usted se halla. Perdería su dinero. Con toda seguridad podrían robarle y matarle sin ningún reparo. Yo voy a dormir aquí, que usted también. Hay unas camas excelentes en esta casa. Tome usted una y duerma los humores del vino y mañana, mañana en pleno día, se va usted tranquilamente a su casa con lo ganado. Solo tenía yo dos ideas en la cabeza. No dejar por nada del mundo el pañuelo que contenía mi dinero y echarme en cualquier parte y sin pérdida de tiempo. Acepté, pues, la proposición que me hacían y tomando el brazo que me ofreció el viejo soldado, recogí mi dinero con la mano que me quedaba libre. Precedidos por el curpier, atravesamos algunos corredores y después de subir un tramo de escaleras penetramos en la habitación que me había sido destinada. El veterano me estrechó efusivamente la mano. Me propuso que desayunáramos juntos a la mañana siguiente y, seguido del croupier, me dejó para que pasara solo la noche. Corrí al lavabo y bebí del jarro un buen trago de agua. Vertí el resto en la jofaina y zambullí en ella la cara. Me senté después en una silla y tranté de reponerme. Pronto me sentí mejor. El cambio que para mis pulmones representaba pasar de la fétida atmósfera de la sala de juego a respirar el aire fresco de aquella habitación y el tránsito no menos reparador para mis ojos de las brillantes candilejas de gas del salón y la débil y fluctuante luz de la vela de mi dormitorio, cooperaron maravillosamente con los reconfortantes efectos del agua fría. Ya no sentía vértigos y empezaba a recobrar mi lucidez. Lo primero que se me ocurrió fue cuán arriesgado era quedarse a pasar toda una noche en semejante garito. Lo segundo que sería aún más arriesgado intentar salir de aquella casa cerrada y marcharme a la buena de Dios solo, de noche, por las calles de París, llevando conmigo una considerable suma. En peores lugares había dormido yo en el curso de mis viajes. Decidí, pues, cerrar la puerta con llave y pestillo, construir tras ella una barricada y estar al albur de lo que pudiera ocurrirme hasta la mañana siguiente. En consecuencia, tomé las medidas necesarias para evitar toda intrusión. Miré debajo de la cama. Examiné el interior del armario. Me aseguré de que la ventana estuviera bien cerrada. Satisfecho de haber tomado estas precauciones, me quité el traje. Deposité la vela que daba una luz muy débil en la chimenea donde había un frágil montón de ceniza y me acosté, no sin depositar debajo de la almohada el pañuelo que contenía el dinero. Pronto noté, no sólo que no podía dormir, sino que me era imposible cerrar los ojos. Me sentía desvelado calenturiento. Tenía los nervios en vilo, y mis sentidos parecían aguzados de un modo que no era natural. Me eché, me agité, probé todas las posiciones imaginables, anduve buscando los lugares más frescos de las sábanas, pero todo era inútil. Saqué los brazos fuera del embozo y volví a meterlos dentro un instante después. Estiré las piernas hasta tocar el montante de la cama... Luego las encogí, hasta acercarlas tanto como pude al mentón. Sacudí la almohada para repartir equitativamente su contenido. La volví de lado, que parecía más fresco. La mullí a palmadas y permanecí quieto un rato, tendido de espaldas, y de pronto, en un arrebato, doblé la almohada, la puse en sentido vertical, la arrimé a la cabecera y... Probé permanecer sentado en la cama. Todos estos esfuerzos fueron vanos. Dando resoplido de contrariedad acabé por decidir que no pegaría los ojos aquella noche. ¿Qué podía hacer, pues? No tenía ningún libro para distraerme leyendo y, por otra parte, a menos que llegase algo con que ocupar mi fantasía, parecía indudable que, en semejante estado, era capaz de imaginarme toda clase de horrores, de atormentar mi cerebro con el presentimiento de cualquier peligro posible e imposible en una palabra, de pasar la noche sufriendo toda la inagotable variedad de pavores nerviosos. Me erguí sobre los codos y eché un vistazo a la habitación, iluminada entonces por un hermoso claro de luna que entraba por la ventana. Quería averiguar si contenía algún cuadro u otro ornamento visible. Mientras recorría con los ojos las paredes, se me ocurrió pensar en la deliciosa órbita de Maistre, y decidí, a imitación del autor francés, distraer el tedio de mi vigilia, pasando revista a las piezas del mobiliario e ir remontando hasta sus fuentes la multitud de asociaciones de ideas que, una silla inclusive, o una mesa, o un lavabo, fueran capaces de sugerirme. En el nervioso desquiciamiento que sentía me resultó más fácil proceder a esa especie de inventario que, ponerme a reflexionar, más pronto hube renunciado también a encaminar mis pensamientos por la fantástica ruta trazada, renuncié a sí mismo a todo intento de coordinar mis ideas. Acabé por no hacer otra cosa que ir observando pasivamente los objetos que había en la habitación. En primer lugar, había la cama donde yo estaba echado. Una cama con cuatro columnas, en pleno París. Sí, uno de aquellos armatostes ingleses de cuatro postes con el dosel de Rigor. Un volante de cretona recubriendo todo el borde del dosel y unas rígidas y poco higiénicas cortinas que, ahora me daba cuenta, había yo descorrido inconscientemente al entrar en la habitación, sin fijarme en la forma de la cama. Luego el lavabo, descubierto de mármol, del que se escurría sobre el suelo de ladrillo gota a gota y cada vez con mayor lentitud, el agua que... Había derramado fuera de la jofaina. Luego dos sillas pequeñas sobre las cuales había dejado mi chaqueta, el chaleco y los pantalones. Luego un ancho sillón con su tapiz blancuzco. Y en el respaldo, mi corbata y mi cuello postizo. Había luego una cómoda a la que faltaban dos de sus abrazaderas de metal con un tintero de porcelana encima, roto y feo, a guisa de ornamento. Luego el tocador, con un espejo pequeñísimo y un enorme acerico. Luego la ventana extraordinariamente ancha. Distinguí, además, una pintura antigua oscura, que a la luz de vela se percibía con gran dificultad. Representaba un individuo tocado de un chambergo con un penacho de plumas muy erguidas. Un rufián moreno, de mala catadura, que miraba hacia arriba con gran atención, sin duda hacia lo alto de la horca donde iban a colgarle. Al menos por su aspecto el personaje no parecía merecerse otra cosa. El tema de esta pintura me sugirió, sin duda, la idea de levantar los ojos también, y los dirigí al techo de mi cama. Era algo tan aburrido y carente de interés que aparte de él... La mirada para volverla otra vez en dirección al cuadro. Me entretuve contando las plumas que adornaban el sombrero del personaje y que destacaban sobre el fondo oscuro de la pintura. Tres eran blancas, dos verdes. Me fijé en la copa del sombrero de forma cónica según la moda que se supone lanzada por Guy Fawkes. Me pregunté qué estaría mirando aquel tipo. ¿Las estrellas? No. Era imposible que un hombre de aquella calaña fuese astrólogo. Debía, pues, sin duda alguna, mirar hacia lo alto de la horca donde iba a ser ahorcado. ¿Se quedaría el verdugo con su sombrero cónico y el penacho de plumas? Las volví a contar. Tres blancas, dos verdes. Animado por aquel reconfortante pasatiempo, me puse a divagar. Al claro de luna que brillaba en la habitación recordé otra noche semejante en Inglaterra. La subsiguiente a una merienda en un valle de Gales. Recordé súbitamente todos los pormenores del viaje de regreso, a través de un paisaje encantador bañado de un claro de luna que le prestaba todavía mayores hechizos. En tantos años, ni una sola vez se me había ocurrido pensar en aquella merienda, y si me hubiese propuesto evocarlo, poco o nada habría podido recordar de aquel remoto episodio. De todas las maravillosas facultades que contribuyen a cerciorarnos de nuestra inmortalidad, ¿cuál expresa esa verdad suflime con más elocuencia que la memoria? Ahí estaba yo, en una casa desconocida, del más sospechoso carácter, en situación de inseguridad y aún de peligro, circunstancias que parecían descartar el ejercicio de mi facultad rememorativa, y a pesar de ello, se presentaba a mi recuerdo de un modo completamente ajeno a mi voluntad, lugares, gentes, conversaciones toda clase de menudos detalles que hubiese creído desvanecidos para siempre y que, de habérmelo propuesto, no hubiera podido hacerle vivir ni bajo los más favorables auspicios. ¿Y qué había producido en cosa de un momento ese extraño, complicado y misterioso fenómeno? Unos rayos de luna filtrándose por la ventana de mi dormitorio, mi pensamiento seguía ocupado en aquella merienda. Recordaba nuestra exaltación durante el regreso. La dama sentimental que se había obligado a citar, el poema de Byron porque hacía claro de luna, pero cuando más absorto estaba en la evocación de esos paisajes y escenas del pasado, en un instante el hilo de mi reminiscencia se rompió. Mi atención quedó retenida con más fijeza aún que antes, por lo que tenía ante mí, y de pronto, no sabría decir cómo ni por qué. Mis ojos volvieron a dirigirse hacia la pintura. Pero, ¿qué era aquello? ¡Santo Dios! ¿Se habría hundido aquel hombre el sombrero hacia las cejas? No. El sombrero había desaparecido también. ¿Dónde estaba su copa de forma cónica? ¿Y las plumas tres blancas dos verdes dónde estaban? En lugar del sombrero y de las plumas, ¿qué era aquella cosa oscura que ocultaba la frente del personaje? ¿Era su mano puesta a guisa de visera? ¿Se estaría moviendo la cama? Levanté los ojos y... ¿Había yo enloquecido? ¿O estaría borracho? ¿Soñando? ¿Mareado otra vez? ¿No iba moviéndose el techo de la cama, descendiendo con pausa, de un modo regular, silencioso, horrible en toda su longitud y anchura, lentamente hacia mí, que yacía abajo? La sangre se me heló en las venas. Un frío mortal paralizador se apoderó de todo mi ser. Dejé caer la cabeza sobre la almohada y decidí comprobar el movimiento del dosel mediante la observación de la figura del cuadro. Una nueva mirada en aquella dirección bastó para desvanecer toda duda. El tétrico, oscuro y asqueroso perfil del volante que tenía el dosel de mi cama venía a caer a una pulgada por encima de la cintura del personaje. Seguí observando casi sin respirar. Poco a poco, con suma lentitud, vi cómo iban desapareciendo la totalidad de la figura y la moldura inferior del marco a medida que el volante del dosel las ocultaba en su descenso. No soy precisamente miedoso. En más de una ocasión mi vida ha estado en peligro, sin que yo me hiciera perder ni por un instante la serenidad. Pero cuando me convencí de que aquel techo de cama se movía realmente, e iba descendiendo de un modo regular e incesante hacia mí, me puse a temblar y me quedé con la vista levantada en un estado de impotente pánico, debajo de aquella máquina mortal que cada vez se me iba acercando más y más para asfixiarme en mi lecho. Seguí mirando, sin moverme, sin hablar, conteniendo el aliento. La vela se apagó, pero la habitación seguía iluminada por el claro de luna, y el dosel seguía bajando sin detenerse, sin producir el más mínimo ruido, mientras a mí el terror me tenía atenazado encima del colchón. El dosel siguió descendiendo, descendiendo, hasta que pude percibir el olor polvoriento de su tapicería. En aquel instante trascendental... Mi instinto de conservación logró sacarme de la involuntaria inmovilidad en que me encontraba. Finalmente reaccioné. Solo quedaba suficiente espacio para que yo pudiera arrojarme por un lado de la cama. Al dejarme caer sigilosamente al suelo, el borde del mortífero dosel rozaba ya mi sombrero. Sin detenerme a tomar aliento ni a secar el frío sudor que bañaba mi rostro me arrodillé para examinar aquel techo de cama que parecía ejercer sobre mí una fascinación mágica. Si entonces hubiese oído pasos, no creo que hubiera podido volver la cabeza si, por milagro, se me hubiese ofrecido un medio de escapar. No hubiese podido moverme para aprovecharlo. Toda mi vitalidad. Estaba concentrada en mis ojos. El almazón del dosel, con su friso, continuó descendiendo tan cerca estaba ya del colchón que no quedaba espacio suficiente para introducir un dedo entre ambos. Palpé los costados de aquel techo inmóvil y comprobé que, si visto desde abajo me había parecido un dosel ordinario no muy grueso, Coronando una cama de cuatro columnas, en realidad era un espeso colchón cuyo espesor quedaba disimulado por el volante y el friso. Miré hacia el techo y vi las cuatro columnas erguidas en su horrorosa desnudez. Del centro del dosel subía una larga rosca de madera, mediante la cual, evidentemente, había descendido el aparato en peso por un agujero practicado en el techo de la habitación del mismo modo que la planta superior de una prensa corriente desciende sobre el objeto que trata de comprimir. El horrible aparato actuaba sin hacer el menor ruido. Ni una sola vez había crujido. Durante su descenso y ahora tampoco se oía nada en la habitación del piso superior. Sumido en un pavoroso silencio de muerte, podía contemplar en pleno siglo y en la culta capital de Francia un instrumento destinado a producir una muerte secreta por asfixia. Como los que existieron tal vez en los peores días del feudalismo en algún mesón perdido en los montes de Arzo en el interior de las cámaras de tortura de Westfalia. Mientras... Sin moverme, casi sin respirar, procedía a esa silenciosa inspección, empecé a recuperar mi capacidad de raciocinio y en un momento se me reveló en todo su horror la criminal confabulación tramada contra mí. La taza de café que me había sido ofrecida contenía una droga y en dosis excesivamente fuerte... Me libré de morir ahogado gracias a haber ingerido una dosis desproporcionada de narcótico. ¡Qué irritación y qué desasosiego había experimentado ante el súbito ataque de fiebre que me salvó la vida gracias a mantenerme despierto! ¿Y cuál no había sido mi descuido? Yo me había puesto en manos de los miserables que me condujeron a aquella habitación con el propósito de matarme durante mi sueño y aprovecharse de mis ganancias por un medio seguro y atroz que garantizaba la secreta desaparición de mi persona. ¿Cuántos favorecidos por la suerte como yo habrán dormido en aquella cama o se habrán propuesto hacerlo y habrán desaparecido para siempre y no se habría oído hablar más de ellos? Me estremecí al pensarlo. El curso de mis reflexiones quedó interrumpido de nuevo al volverse a poner en marcha el mortífero dosel. Cuando hubo permanecido sobre la cama unos diez minutos, según las cuentas que después eché, el armatoste empezó a ascender. Con toda seguridad, los criminales que desde el piso superior manipulaban aquella máquina creían haber alcanzado su objetivo. Lenta y sigilosamente tal como había descendido, el horrible dosel fue ascendiendo hasta volver a su antigua posición. Habiendo alcanzado la extremidad superior de las columnas, quedó encajado en el techo. El agujero y la rosca quedaron disimulados y la cama revistió de nuevo su aspecto de cama ordinaria. Su dosel no ofrecía nada de particular, incluso a los ojos más desconfiados. Por fin pude recuperar mi libertad de movimiento. Me levanté, me vestí y empecé a considerar cómo podía escapar. Sin el menor ruido viniese a delatar que aquella tentativa había quedado frustrada. No iba a salir de allí con vida. ¿No habría ya hecho algún ruido al moverme? Escuché con la mayor atención, sin apartar los ojos de la puerta, no. No se oían pasos en el corredor. Tampoco llegaba ni el más leve rumor. El silencio era por todos lados absoluto. Además de encerrarme bajo llave y de correr el pestillo... Había arrimado contra la puerta un viejo arcón de madera, que encontré debajo de la cama. Remover ese arcón, solo la idea de cuál hubiera podido ser su contenido me hizo estremecer de horror. Me pareció tarea imposible, so pena de hacer mucho ruido, por lo demás hubiese sido locura intentar huir de aquella casa, cerrada durante la noche. Solo quedaba una oportunidad. La ventana. A ella me dirigí andando de puntillas. El dormitorio estaba situado en el primer piso encima de un entresuelo y daba una calle posterior. Levanté la mano para abrir la ventana consciente de que la única posibilidad de salvarme pendía como de un cabello, de la facilidad con que se pudiera realizar aquella operación en una casa criminal la vigilancia es extremada. Al más leve crujido del marco de la ventana o del gozne debía darme por perdido. Aquello me ocupó quizá cinco minutos, que en mi ansiedad se me antojaron cinco horas. Logré, sin embargo, realizarla sigilosamente... Con toda la destreza de un ladrón e inmediatamente dirigí mis ojos a la calle. Salvar de un salto a aquella altura hubiera significado casi una muerte cierta. Miré a ambos lados de la ventana al exterior de la casa. Por la izquierda descendía un tubo de conducción de aguas, muy cerca del hueco de la ventana. Enseguida comprendí que podía salvarme. Por primera vez desde que me hube apercibido del movimiento del dosel, pude respirar con libertad. A algunos, la escapatoria que acababa de descubrir les hubiera parecido difícil y aún peligrosa, mas yo, en la perspectiva de tener que deslizarme a la calle por aquella cañería, no vi ninguna dificultad o peligro. Gracias a la práctica de los ejercicios gimnásticos, había conservado mi agilidad de escalador atrevido y experto, adquirida cuando iba a la escuela. Sabía que mi cabeza, mis manos y pies no flaquearían ante ningún imprevisto, tanto en la ascensión como en el descenso. Y había ya sacado una pierna fuera del antepecho cuando de pronto me acordé del envoltorio de mi dinero, puesto debajo de la almohada. Podía haberlo dejado tranquilamente donde estaba, pero sentía un vegativo impulso de sustraer a aquellos malvados el botín además de la víctima. Regresé, pues, junto a la cama, y con mi corbata me até a la espalda el pesado lío hecho en mi pañuelo. Ya me lo había asegurado, de modo que no me causaría molestia, cuando me pareció oír que alguien respiraba al otro lado de la puerta. De nuevo sentí una fría sensación de horror y me puse a escuchar con toda el alma. No, en el corredor reinaba un silencio mortal. Lo que yo había oído no era sino el soplo fino del aire que entraba en la habitación. Al cabo de un segundo estaba otra vez en el antepecho de la ventana y otro segundo después me agarraba firmemente con ayuda de manos y rodillas a la tubería. Me deslicé hasta la calle, sin dificultad y en silencio, tal como me había imaginado e inmediatamente me dirigí a toda prisa a la comisaría más próxima que había, no muy lejos de allí. Allí al comisario, quien en compañía de algunos subordinados, estaba, al parecer, planeando un estratagema para descubrir al autor de un misterioso crimen que por entonces era la Comidilla de París al ponerme yo a relatar mi caso, atropelladamente y en francés muy deficiente. Me pareció que el subcomisario me tomaba por un inglés borracho, víctima de un atraco, pero a medida que fui prosiguiendo mi narración debió cambiar de pensamiento, pues antes de que mi premioso discurso llevara traza de concluir, guardó precipitadamente en el cajón todos los papeles que tenía encima de la mesa se caló el sombrero, me ofreció otro a mí, que iba con la cabeza descubierta, encargó que estuvieran preparados varios agentes, ordenó a sus expertos que apretasen los utensilios precisos para franquear puertas y desembaldosar pisos, y, cogiéndome del brazo con las mayores muestras de intimidad, salió conmigo a la calle. Me atrevería a decir que, cuando el comisario... Era un chiquillo y le invitaron por primera vez a jugar, no estuvo ni con mucho, tan contento como lo estaba ahora de la perspectiva de la tarea que le aguardaba en aquel carito. Recorrimos algunas calles. El comisario iba interrogándome y felicitándome sin detenerse en su marcha a la cabeza de nuestro formidable séquito bélico. Se colocaron centinelas en la parte trasera y delantera de la casa. Cuando vimos llegado a ella, una tremenda salva de golpes se descargó contra la puerta. Apareció una luz en una ventana, se me indicó que me escondiese detrás de dos policías. Y luego cayeron más golpes al grito de... ¡Abrid en nombre de la ley! Ante esa terrible admonición, una mano invisible descorrió pestillos y abrió cerraduras y en cuestión de un segundo el comisario penetraba en el vestíbulo y se encontraba con un camarero a medio vestir mortalmente pálido seguidamente se produjo el siguiente diálogo deseamos ver al inglés que se quedó a dormir en esta casa se marchó hace horas señor no hizo tal cosa fue su amigo quien se marchó. Él permaneció aquí. Condúzcanos a su dormitorio. —Le juro que no se halla aquí. Y yo le juro a usted que está aquí. Se quedó a dormir y su cama no le pareció suficientemente buena. De ello vino a quejarse ante nosotros. Aquí lo tienen ustedes entre mis hombres. Y aquí estoy yo también dispuesto a dar buena cuenta de las pulgas que había en su cabecera. «¡Reanudín!», añadió llamando a uno de los subordinados y señalando al camarero, «cójame a este hombre por el pescuezo y átele las manos por detrás de la espalda. Ahora, caballeros, subamos». Se procedió a la detención de cuantos moraban en la casa, empezando por el viejo soldado. Y yo identifiqué la cama donde me había acostado. Hecho esto... Nos dirigimos al cuarto situado en el piso superior. No observamos en aquella habitación nada normal. El subcomisario examinó el lugar, ordenó que todo el mundo guardase silencio, golpeó por dos veces el suelo con los pies, pidió una vela, observó atentamente una determinada parte del piso y mandó levantar allí el parquet cuidadosamente. En cuestión de un momento la cosa quedó hecha. Se trajeron más luces y pudimos ver una cavidad practicada entre el piso de aquella habitación y el techo de la de abajo. Empotrado en esa cavidad había un cajón metálico de paredes engrasadas en cuyo interior apareció la rosca que comunicaba con el techo de la cama. Se descubrieron después y fueron convenientemente descerradas prolongaciones supletorias de esa rosca recién engrasadas, palancas recubiertas de una funda de fieltro, todo un arsenal de piezas para poner en movimiento una prensa de gran potencia, construidas con ingenio infernal para que pudieran adaptarse a las piezas fijas y ocupasen, al ser desarticuladas de nuevo, el menor espacio posible. Después de vencer algunas dificultades, el comisario consiguió montar toda la maquinaria, y, dejando sus hombres para que se encargasen de ponerla en marcha, bajó conmigo al dormitorio del piso inferior. Se procedió entonces a hacer funcionar el dosel aficiante. Pero ello no logró hacerse con tanto silencio como antes lo manejaran los inquilinos de la casa. Así se lo hice notar al subcomisario. Su contestación en medio de su sencillez fue terrible. Mi gente, dijo, es la primera vez que pone en marcha este aparato. Las personas a quienes ustedes ganó el dinero estaban más habituadas a su manejo. Abandonamos la casa a la custodia de dos agentes de policía, ya que todos los anteriores ocupantes habían ingresado en la cárcel. El subcomisario me tomó declaración en su despacho y regresó conmigo al hotel para examinar mi pasaporte. «¿Cree usted», le pregunté al entregárselo, «que alguien haya sido asfixiado realmente en aquella cama tal como se trató de hacer conmigo?» «He visto docenas de ahogados depositados en la morgue», contestó el subcomisario, «cuyas carteras contenían cartas informando a las autoridades de su decisión de echarse al Sena por haber perdido en el juego cuanto tenían. ¿Quién sabe cuántos de ellos habrán penetrado, como usted, en aquel garito, ganado lo que usted ganó, alquilado aquella misma cama para pasar la noche, y habrán sido asfixiados en ella y arrojados luego al río provisto de una carta, escrita por los asesinos mismos, explicando los motivos de su muerte? Nadie podrá jamás decir si fueron muchos o pocos los que tuvieron el triste fin que usted logró felizmente burlar. Los del delgaritos mantenían disimulada a todo el mundo, incluso a la policía, la existencia de su armatoste mecánico. Las probables víctimas habrán también guardado para sí su propio secreto. Buenas noches, o mejor... —Buenos días, Messier. Pase mañana por mi despacho a las nueve. —¡Oh, Pocas palabras se precisan para acabar esta historia. Se me interrogó una y otra vez. Se procedió a registrar minuciosamente el garito. Los detenidos fueron interrogados por separado, y dos de los menos culpables confesaron. Supe que el viejo soldado... Era el dueño de la casa de juego, y la justicia se enteró por su parte de que muchos años antes había sido degradado y expulsado del ejército por su mala conducta y de que, a pesar de aquel momento, había cometido toda clase de galitos. Se le encontraron bienes mal adquiridos, muchos delitos que su legítimo dueño reconocieron, él con el crupier, su cómplice y la mujer que había preparado mi café eran los únicos conocedores del secreto del dosel mecánico. Subsistió alguna razón para dudar de que los menos inculpados entre el personal de la casa supiesen algo de ello y se beneficiaron de la duda. Se les consideró siempre ladrones y gente de malvivir pero el viejo soldado y sus dos príncipes sevirrios fueron condenados a cadena perpetua. La mujer que había vertido la droga en mi café salió, no recuerdo con cuántos años de cárcel, y los parroquianos del garito fueron en calidad de sospechosos sometidos a especial vigilancia. Por mi parte, por espacio de una semana que es mucho, fui el personaje de moda de la sociedad parisiense. Tres dramaturgos ilustres llevaron a las tablas mi aventura, pero sus obras no llegaron a representarse porque la censura prohibió que se montara en la escena una copia exacta de la máquina criminal. Un resultado práctico saqué de todo ello, y ese hubiese merecido la aprobación de cualquier censor, curarme por siempre jamás de entretener mis socios en el juego la visión de un paño verde con los naipes y los montones de dinero siempre irá asociada a mis ojos, a la visión de un dosel de cama que va descendiendo poco a poco hacia mí para estrujarme en el silencio y la oscuridad de la noche. Fin